Hola pixelines, hoy os venimos a mostrar el contenido y el montaje del expositor de sobremesa pixelin. Como podréis observar, todo ello está perfectamente presentado y embalado, para evitar así que sufra cualquier tipo de deterioro durante su transporte. Lo primero que encontraremos al abrir la caja es una hoja con instrucciones, las cuales detallaremos más adelante. Posteriormente, encontraremos las dos piezas principales que conformarán el expositor de sobremesa. La primera pieza es la cara de base, a la cual anclaremos esta segunda. Como bien se detalla en la hoja de instrucciones, Dentro del soporte vertical podremos encontrar las piezas y herramientas que nos falta para el montaje de nuestro expositor de sobremesa. Para el montaje utilizaremos la llave Allen, 4 tornillos DIN, 16 ganchos, además de la base y el soporte vertical. Ahora que tenemos todas las piezas y herramientas, solo queda montarlo. Lo primero que tenemos que hacer es atornillar estos puntos del soporte vertical con los de la base. Manos a la obra. Prestaremos especial atención para que los orificios de las dos piezas coincidan. Ayudados de la llave Allen, apretaremos todos los tornillos. Ya tenemos montada la pieza principal de nuestro expositor, solo quedará colocar los ganchos. El gancho tiene dos extremos, uno más corto que es el que introduciremos por los orificios del soporte vertical y uno más alargado que es el que dejaremos mirando a la base. Así es como quedará nuestro soporte de sobremesa. Solo quedará colocar el producto. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestra cuenta de Twitter.